Muy buenas tardes a todos. Nos acompaña José Santiago Rendón, eh, asesor jurídico y abogado de la Universidad de Afit, también profesor de la Escuela de Derecho. Eh, la idea con estas charlas es, obviamente, dar un espacio en donde podamos dimensionar y entender lo que implica el derecho de autor no solamente en el ámbito universitario, sino como la charla que tendremos el próximo viernes que es con eh, el derecho de autor en industrias creativas. Así que pues tenemos la fortuna de contar con, con este experto en el área y que nos pueda aclarar muchos temas al respecto. José, muchas gracias, muy buenas tardes y adelante. Bueno, Alejandro, muchas gracias por invitarme a este espacio. Esperamos que a todas las personas que estén conectadas o viendo este video con posterioridad podamos resolver algunas dudas fundamentales en cuanto al uso de obras protegidas por la propiedad intelectual. Entonces, eh, comencemos, eh, vamos a estar mirando una, serie, una presentación y mientras tanto vamos conversando entonces, sobre los diferentes conceptos que nos vamos encontrando y bueno, también siéntanse libres en, en, en interrumpirme en cualquier momento para realizar las preguntas. Eh, bueno, en primer lugar, cuando hablamos de propiedad intelectual, estamos hablando de un campo específico del derecho que tiene como finalidad proteger la propiedad sobre eh, unas creaciones intelectuales eh, que digamos que el ser humano como ser creativo que es, eh, está en constante elaboración de, de una serie de obras que expresan su creatividad, su innovación. Entonces la propiedad intelectual busca desde el derecho otorgar unos derechos exclusivos para las personas que participan en la creación de las obras. Entonces, la propiedad intelectual básicamente está estructurada para otorgar dos tipos de derechos. Por un lado, vamos a ver que vamos a, a mencionar unos derechos de corte patrimonial que, digamos, eh, le radican al, al creativo o al autor eh, la posibilidad de con fines económicos de sus obras o creaciones, pero es, eh, digamos, parte esencial también de la propiedad intelectual el reconocimiento de unos derechos de corte moral, eh, inclusive que hacen parte de los derechos humanos del hombre, derechos humanos, perdón, derechos humanos, eh, y, y en esa medida se busca establecer el reconocimiento que tienen eh, los autores al reconocimiento de la paternidad de sus obras, entre otros derechos que están allí también cobijados. Entonces, eh, para hablar de esto, básicamente hay, hay una pregunta que se hace la, la, la, el Estado colombiano es ¿por qué vale la pena otorgar protección eh, a las personas que están creando eh, este tipo de obras y están innovando, están eh, expresando eh, a través de medios artísticos eh, y creando cultura? Entonces, un, una de las razones, quizás la principal por la cual se, se fundamenta la protección es que eh, en, un, en un escenario en el cual no existieran las normas de propiedad intelectual, el autor por sí solo tendría una dificultad enorme para hacer respetar sus derechos e impedir que otros la utilicen, eh, eh, suponiendo pues, que la persona al desarrollar una obra lo realice con el interés de obtener posiblemente un ingreso económico porque desee vivir. De, de sus creaciones artísticas eh, entonces en, en un escenario sin, sin leyes sin normas que protejan al artista eh, estaría indefenso frente a las reproducciones eh, no autorizadas de sus obras y posiblemente vea pues, a la larga eh, muy difícil obtener esa finalidad de tener un, modo, un ingreso y, y un estilo de vida que le permita vivir de sus creaciones artísticas eh, entonces, digamos que ahí digamos, el Estado hace un acuerdo digamos, con los creativos, con los autores y les dice, mire, yo, acá, yo a usted le voy a dar la posibilidad de que mmm, proteja tengan, tengamos una protección de las creaciones artísticas y a cambio yo, yo me encargo de, de darle unos derechos y eh, si usted lo necesita puede acudir a las instituciones estatales para hacer defender esos derechos, pero hagamos un acuerdo, vamos a, a, a reconocer que esas obras, creaciones que usted desarrolle, en última instancia van a ingresar al acervo cultural de, y en última instancia, eh, por allá pasado un, un plazo de tiempo, eh, son obras que podrán ser usadas por cualquier persona. Entonces, eh, de ahí se parte que los derechos de propiedad intelectual tienen una duración limitada en el tiempo no están llamados a durar para siempre porque es, la, es el Estado el que reconoce la necesidad de otorgar un estímulo para que las personas creativas eh, eh, digamos no, no pierdan eh, el estímulo para desarrollar nuevas creaciones nuevas innovaciones porque se dice que de lo contrario eh, pues digamos esto ya es pura Abstracción. Obviamente habrán situaciones en, la que, en las que no aplique, pero se parte la idea de que si, a, si, al, si al, al artista no se le otorga esta protección, no va a encontrar un estímulo para continuar desarrollando eh, creaciones en el futuro, toda vez que va a ver cómo, una vez eh, tenga sus obras desarrolladas y lanzadas en un mercado, van a ser objeto de, de casi de plagio, de usos no autorizados. Eh, Alejandro, dime. Eh, José, para preguntarte, ¿cuánto es más o menos, o sea, cuál es la idea frente a cuánto tiempo es el que se puede proteger una obra? ¿Por cuánto tiempo, digamos, que uno puede hacer uso de esta? O si uno va a tomar una obra que, digamos, que ya tiene cierto tiempo, eh, para no tener que incurrir en pagos, ¿cuál sería como el tiempo en el margen que uno puede tener en ese sentido? Perfecto, sí. Entonces, vamos a ver, eh, pues digamos, hay varios tiempos. Lamentablemente, la norma colombiana no es muy... Eh, eh, digamos un único término, digamos que hay uno genérico que es el más conocido por todos que es de un término de 80 años después de la muerte del de, de artista eh, porque la, la, la norma busca que eh, obviamente el autor en vida pueda tener en exclusiva los derechos de autor y entre comillas premiar a sus herederos por un término de hasta 80 años que puede sonar exagerado. Entonces, pongamos por ejemplo el caso justo que este año ingresó al, al llamado dominio público, que es el, el nombre que eh, al que se incorporan las obras cuyo tiempo de 80 años ha pasado. Entonces, pongamos el caso de, de Tomás Carrasquilla, conocido por todos, eh, cuya obra literaria eh, actualmente ya se encuentra en el dominio público toda vez que eh, él murió, creo, en, en 1939, si no estoy mal, o, o 1940, puedo estar ahí, eh, creo que es 40, 1940. Entonces, él murió en el 40, entonces todos los herederos de Tomás Carrasquilla han tenido, desde que él murió en el 40 hasta que terminó el 2020, eh, todos los derechos de autor de la obra. Listo, entonces, por ejemplo, hoy, a 2021, eh, al estar en el dominio público, vamos a ver que sobre esa obra ya todos los ciudadanos, todas las personas que estamos en Colombia, podremos beneficiarnos de, esa, de esas obras. Porque recuerden, el pacto de derechos de autor era decirle Tomás, Tomás Carrasquilla, mira, el Estado te concede que solo tú puedas autorizar la edición de tus libros, puedas ganar dinero por, por los libros vendidos eh, y a cambio nadie más podrá reproducirlos sin tu autorización, al menos mientras estés vivo, y en caso de que fallezcas, 80 años a tus herederos. Eh, entonces, eh, ese, es, ese es, digamos que Alejandro, el término, eh, digamos, eh, promedio. Hay unos que, que tienen menores tiempos de protección, pero para no, no entrar pues como en, en temas muy específicos, tomemos ese como, como referencia. Lo importante es entender que tarde o temprano todas las obras, sin importar si son famosas o desconocidas de autores muy renombrados o, o personas que lamentablemente nunca se dieron a conocer eh, con sus obras artísticas, eh, están sujetas a estos plazos y eventualmente eh, sus obras podrán ser utilizadas libremente, eh, que eso es lo que conocemos finalmente como obras en el dominio público. Mm, es, es lamentablemente un término amplio entonces uno lo que hace es coger 80 años hacia atrás y si, es, si el autor murió de 1940 hacia atrás eh, casi que tenemos la tranquilidad de que podemos usar eh, sus obras eh, libremente entonces casos fáciles tendremos un Beethoven, un Mozart que sabemos que murieron ya hace mucho tiempo pero entonces si tenemos dudas eh, y, por ejemplo, la persona murió, qué sé yo, por allá en 1980, pues de entrada sabemos que, que todavía sus obras están protegidas y que seguramente tendríamos que buscar a sus herederos para obtener eh, una autorización si queremos usar sus derechos eh, de reproducción, por ejemplo. Listo. Perfecto, gracias, José. Listo. Entonces, vamos a hacer algunos eh, conceptos básicos sobre derechos de autor. Eh, y seguimos hablando de propiedad intelectual en general, la propiedad intelectual busca proteger eh, las manifestaciones de las ideas, sin importar el formato en el cual éstas puedan eh, materializarse. Mm, principalmente encontramos pinturas, cuentos, novelas, poemas, eh, diseños arquitectónicos, es decir, no hay una eh, lista eh, taxativa de que está cobijado o no por la propiedad intelectual, en última instancia se dice que todo donde haya digamos una manifestación clara del intelecto humano de un ser humano eh, estaría llamado a tener protección por la propiedad intelectual entonces aquí solo a modo de reflexión son retos que tendremos eh, en el futuro determinar eh, el caso de obras claramente desarrolladas por, por otros seres vivos como animales está selfie que vemos allí es, muy, es un caso muy reciente sobre, sobre se, disc, se discutía quién tiene los derechos de autor de esta fotografía. Eh, la historia es muy sencilla, básicamente es una fotografía que no tuvo intervención humana, ese fue el mismo animal quien manipulando la cámara eh, se enfocó hacia sí mismo y, y que finalmente quedó esta selfie. Y bueno, hasta hace muy poco estuvieron peleando colectivos animalistas ...con el fotógrafo dueño de la cámara, no el fotógrafo que le... ...al, al animal, sino entonces... Eh, ...porque los colectivos animalistas decían, mire, es que usted por ser dueño de la cámara... Eh, ...no puede alegar tener derechos de autor de la fotografía. Entonces, eh, esto estuvo peleado en, creo que en Alemania... ...y finalmente el, los jueces de dicho país le dieron... Eh, ...le reconocieron, mire, es que aquí estamos frente a un tema muy difícil porque los animales no son sujetos de derechos de autor, solo los seres humanos y entonces aquí no nos queda más que reconocer que los derechos de la fotografía son del dueño de la cámara o del fotógrafo pues que en ese momento estaba eh, en esa actividad y por último hay un tema que está todavía muy en pañales apenas los, los gobiernos y los estados están empezando a ver cómo lo reglamentan y es cómo eh, esas creaciones eh, o esas obras que son producto de un sistema de inteligencia artificial eh, que cada vez son más refinados, entonces hoy hay sistemas expertos en los que por ejemplo eh, se le entrena una máquina para redactar como lo haría escribir cuentos o novelas como lo haría Gabriel García Márquez eh, y, y, y entonces llegará un, un momento en que eh, digamos con ese mismo eh, podamos encontrar nuevas historias y muy cercanas al estilo de un gran escritor como lo fue Gabriel García Márquez u otros. ¿Por qué? Porque ya, digamos, las máquinas son tan poderosas que empiezan a ser entrenadas eh, y obviamente estamos a un paso de que con sistemas de inteligencia artificial lleguemos a, a, unas, eh, a esas obras, entre comillas, originales producidas por un sistema de inteligencia artificial. Entonces ahí la gran pregunta es, ¿quién va a ser el dueño de esas eh, obras eh, producidas por sistemas de inteligencia artificial, sobre todo porque, so, repito, para que estas obras puedan desarrollarse requiere un entrenamiento de, de, de las máquinas, de los computadores, eh, eh, se entrenan con las obras de Gabriel García Márquez, pues no, o no van a salir de la nada escribiendo igual a él, sin, antes no se la entrena, entonces ahí es donde se dice, mire, pues obviamente tendría que dársele un reconocimiento a los artistas cuyas obras fueron utilizadas para entrenar esos sistemas de inteligencia artificial, pero también sin desconocer los derechos que tiene el, el, la persona que estuvo desarrollando todo el sistema como tal. Entonces ahí todavía hay una, una nube muy gris, pero es una discusión que seguramente tendremos muy interesante en los próximos años. Bueno, y aquí cuando hablamos de propiedad intelectual, entonces hay muchas cosas que obviamente nos vamos a enfocar solo en, una, en un pedazo, para efectos pues, de, de lo que todos eh, nosotros en este momento estamos estudiando, eh, porque cuando hablamos de propiedad intelectual no solamente pues, hablamos como tal de obras artísticas, sino que básicamente tenemos dos grandes ramas, por un lado tenemos los derechos de autor y conexos, que es en los que nos vamos a enfocar en estas dos charlas eh, que vamos a tener esta semana, y simplemente vamos a mencionar que aparte de los derechos de autor existe un gran bloque también de, que protege unas obras eh, eh, que se denominan o clasifican dentro de la propiedad industrial eh, en donde se busca otorgar derechos también a las empresas y a las personas que desarrollan nuevas obras eh, o nuevas creaciones intelectuales, eh, pero digamos que no están orientados a, a, no tienen una finalidad estética como lo puede tener una obra artística eh, sino que tienen una aplicación práctica entonces aquí, vamos, aquí, pensam, aquí simplemente por mencionar encontramos el caso de las patentes de invención eh, como hoy en día por ejemplo un, un, un tema bastante candente con las vacunas eh, del COVID en las que hay empresas que han invertido miles de millones de dólares para obtener estas nuevas vacunas y eh, acuden a las patentes de invención para que nadie más eh, pueda, digamos, replicar estas vacunas eh, sin su autorización. Eh, eso es lo que conocemos como patentes y hace parte de, eh, de la propiedad industrial, que es un sistema tía, muy importante también de la propiedad intelectual. Y otra, dentro de la propiedad industrial, también un, un, un tema que nos llama la atención es el la protección de las marcas, eh, que son aquellos eh, signos, palabras, colores, formas eh, que utilizamos para identificar eh, un producto o un servicio en el mercado para que los consumidores lo puedan, eh, digamos, percibir y ejercer una opción, una opción de consumo eh, porque ya identificamos el producto que nos gusta. Entonces, si queremos eh, adquirir un producto, una gaseosa, por ejemplo, entonces, al conocer la marca, eh, fácilmente podemos eh, hacer esa, esa decisión de consumo fácilmente. Entonces, eh, eto, tanto los, eh, las patentes como las marcas eh, no se protegen propiamente por el derecho de autor, tienen un sistema completamente diferente, tienen una reglamentación específica, eh, tienen unos trámites eh, muy diferentes a los que vamos a ver para los derechos de autor. Entonces, si eventualmente puede suceder pues, que para un proyecto o para un, un, una investigación específica eh, tengamos que ver con esas otras creaciones intelectuales, pues eh, igual pues, la invitación es eh, a, a hacer la consulta eh, porque puede suceder que en algunos casos eh, debamos eh, hacer uso de, de o registrar marcas o, o no... Ser, o no o porque no sabemos si podemos estar usando una patente de un tercero sin autorización, entonces en esos casos eh, eh, estaremos pendientes pues como a cualquier duda que tengan, es muy poco frecuente pero ahí simplemente lo menciono para que lo tengamos muy presente entonces nos vamos a enfocar realmente en, en los derechos de autor y eh, básicamente vamos a hacer un breve contexto histórico eh, los derechos de autor, básicamente, como los conocemos hoy en día, eh, son, eh, son relativamente recientes en la historia de la humanidad, pero, pues, sin duda, desde, desde 1500 eh, se empieza a ver, digamos, la, la necesidad de establecer una reglamentación al respecto. Y desde, el, desde los 1500 eh, eh, empezamos, pues, hubo un invento, una creación muy importante, casi que parte de la historia de la, de la humanidad en dos, eh, y es la invención de la imprenta eh, que permite, digamos, la reproducción masiva de textos literarios y entonces allí surge una necesidad muy importante de establecer reglas claras para saber quién puede eh, imprimir o editar libros. Eh, antes de eso, pues, o en ese momento, digamos que había normas muy dispersas, dependían, dependían pues como de, de la situación de poder en cada, en cada monarquía, por decirlo así, hay un caso, no, simplemente mencionemos uno de los que aquí proyecto, que, que pues da ejemplo de esa situación donde siempre el ser humano ha tenido de alguna manera la necesidad de proteger los conocimientos o los textos. Obviamente eh, vamos a ver que lo resolvemos de una manera más eh, civilizada, pero por ejemplo el, el caso de William Tyndale, que fue un señor, eh, un erudito de esos por allá en 1500, eh, comenzando 1500, eh, él dijo, mire, yo quiero traducir la Biblia del, del latín al inglés así como Martín Lutero lo estaba haciendo en Alemania eh, entonces él fue él, al obispo de Inglaterra a pedirle permiso mire, yo quiero eh, hacer esto y, y el obispo pues obviamente eh, le dijo que no eh, que eso era herejía, eso no se podía hacer los, prácticamente como diciéndole mire, los derechos de reproducción y de traducción de la Biblia son exclusivos de nosotros, si nosotros no le damos la autorización, pues eh, no lo puede hacer. Entonces este señor eh, se va hacia los Países Bajos, donde había ya un, un clima más de tolerancia para este tipo de iniciativas, allá pues eh, contrata a todos eh, eh, los traductores y se embarca en la traducción del Nuevo Testamento y lo logra finalmente. Entonces la iglesia pues le monta a la perseguidora y bueno, es una historia muy interesante, lo logran pues, eh, alguien lo traiciona, lo logran capturar y bueno, lo, finalmente le abren uno de estos procesos por eh, violar pues eh, entre comillas los derechos de traducción de la Biblia, pues porque era algo que no se podía hacer y bueno, lo terminan condenando eh, eh, a la hoguera. Entonces el tema es que antes pues con, con una ausencia de normas eh, como las que tenemos hoy en día, eh, obviamente, es, eh, esa solución pues, hoy nos parece completamente pues, eh, eh, irracional. Eh, hoy en día, suponiendo pues, en el peor de los casos que la, la Biblia tuviera derechos de autor eh, a favor de la Iglesia, pues la Iglesia no, no, no estaría llamada a imponer este tipo de conductas. Entonces, digamos que hoy los derechos de autor, de alguna manera, y empieza, pues es un sistema moderno, un sistema más... Eh, digamos razonable obviamente tiene sus imperfecciones y sus críticas que pues, seguramente las vamos a ir mirando en esta charla pero eh, eh, digamos comparado como es, eh, existía antes era pues eh, es, lo, es mucho mejor que lo que se tenía eh, otro antecedente de la época es eh, quizás la, los eh, el pintor durero eh, que pues, es el primero que empieza a pues, hacer valer también sus derechos morales en una época donde los artistas plásticos casi que tenían prohibido o, o no lo hacían, pues, por, o no, pues me imagino que había un tema de vanidad que, que estaba entre comillas prohibido, pero entonces Durero es el, el, el primer artista que empieza a decir, mire, es que yo, estas son obras mías, eh, son fruto de mi originalidad, de mi creatividad, yo las voy a marcar con mis iniciales entonces eso fue como, como un, un hito muy importante como para empezar a, a, a decirle a los artistas que ellos tienen un derecho a, a que se les reconozca la paternidad y la autoridad de sus obras entonces todo esto eh, se ve materializado en una reforma que, que sucede en, en, por allá ya en 1700 en en, en, en Inglaterra en Aana, que es el, quizás la norma, mama, es como la mamá de las normativas de hoy, de derechos de autor. Porque, digamos que antes de eso, desde la invención de la imprenta hasta 1700, eh, obviamente con la imprenta las monarquías tenían un reto, y era cómo lograr que se pudieran imprimir libros, pero eh, sin, eh, sin, sin de alguna manera... Eh, digamos, que se imprimieran libros que no, digamos, violaran eh, los intereses de la monarquía, eh, que de alguna manera, eh, pues, no, no, no, no dijeran más de lo que era prudente. Entonces, en, en esa situación, eh, la, lo que funcionó desde 1500 hasta 1700 era que se otorgaran derechos, eh, una especie de, de concesiones, exclusiva a favor de ciertos impresores para que fueran los únicos que pudieran eh, eh, imprimir libros. Eh, eso funcionó casi por 200 años, hasta que en 1710 con, eh, con, empieza a haber unos cambios políticos en Inglaterra y en el mundo, donde se empieza a cuestionar esos poderes de censura eh, de, los, de los reyes y de los monarcas, eh, también con el crecimiento de una burguesía más ilustrada, más culta, y empieza a decir, mire usted, no, no tiene por qué censurar todo, debe permitir que los, ciertos libros, publicaciones puedan eh, tener alguna libertad eh, sin que solamente una, una empresa sea la única que, que diga qué es lo que se puede publicar o no. Entonces con, con ese primer triunfo de unas primeras libertades antes de las grandes revoluciones de ese siglo, eh, la, la, la norma en Inglaterra lo que empieza a decir, listo, entonces... Nos toca cambiar, ya no es un caso la empresa la que puede editar libros, vamos a permitir que cualquier eh, persona que tenga una imprenta pueda editar libros y eso implica que entonces eh, ya los derechos no pasan a ser del impresor, sino que pasan a, ser a eh, estar en cabeza del autor. Es el autor eh, quien a partir de ese momento se le reconoce los derechos de autoría sobre las obras y son las editoriales las que tendrán que ir y obtener una negociación con los autores para poder eh, editar y publicar los libros. Um, esa es la esencia que vamos a ver que está hoy en cabeza de, de la industria de los derechos de autor y es la, la cabeza pues, del sistema actual. Entonces, vamos a hablar de, de derechos de autor. Eh, básicamente, por derechos de autor eh, encontramos la protección de las obras literarias y científicas el... Eh, no existe una lista taxativa de, de formatos, vamos a ver que tanto por obras artísticas encontramos eh, tanto obras literarias, como por ejemplo acá tenemos eh, 100 años de soledad de Gabriel García Márquez eh, y en general cualquier obra escrita, cuentos, eh, un libro de cuentos, de crónicas, eh, de poemas, sin importar el formato, eh, también encontramos todo el, el tema de artes plásticas, eh, pictóricas, fotográficas. Eh, aquí simplemente un, un, un ejemplo de, de, inclusive, esta es la traipo a colación que vemos aquí en la, en la imagen, una, un, un mural de, de Banksy, que es un artista pues, muy famoso a nivel mundial, porque inclusive no importa el formato, puede ser un lienzo, eh, puede ser en papel o puede ser en, en una pared, en, en, en un edificio. Todas tienen eh, pues la misma protección desde los derechos de autor. También encontramos todo tipo de creaciones o composiciones musicales, tampoco sin importar el género, desde rock, música clásica, reggaetón, eh, todas tienen una protección por el derecho de autor. Eh, y otro ejemplo por resaltar es el caso del software o de las aplicaciones de computador que también se protegen por el derecho de autor es quizás la que uno le llama más la atención, porque pues a diferencia de las anteriores, uno diría que un software pues no es como lo que uno diría una obra artística por sí misma, como si es una fotografía, una escultura, un diseño arquitectónico. Eh, lo que pasa es que el, el, aquí la norma toma una decisión y dice, mire, yo eh, al software lo voy a tratar como una obra protegible por el derecho de autor, porque hace la analogía con una obra literaria en la cual, eh, digamos, cuando nosotros escribimos una novela en español, eh, utilizamos un lenguaje, el español, eh, pudiéramos haber utilizado el inglés o el francés, etc. Y entonces el, el, el, los programas de computador funcionan de manera equivalente. Eh, eh, digamos que si ustedes ven detrás de lo que uno ve al, al, al ejecutar un, un programa de computador, Existen unas líneas de código fuente que de alguna manera también utilizan un lenguaje. Entonces eh, hay lenguajes famosos como, como C++, como Python, eh, Java, bueno, otra serie de miles de idiomas que existen en el mercado que son usados por los diferentes eh, programadores. Entonces, eh, así como escribir una novela tiene sus méritos, eh, y su creatividad, pues también escribir eh, esas líneas de código para programar un, un, un software también eh, tiene ese mismo pues, eh, eh, criterio de innovación entonces también se, por eso se protegen por el derecho de autor en fin, esto no es una lista taxativa no se, no se, eh, no se cierra exclusivamente a las que pusimos aquí ejemplo, básicamente cualquier tipo de, de creación intelectual eh, que tenga una finalidad estética, eh, estará protegida por el derecho de autor. Eh, básicamente, eh, desde que sea producto, vamos a ver con unos requisitos adicionales, pero básicamente desde que haya una finalidad estética y sepamos que no estamos frente a una patente de invención o a una marca, estaremos hablando claramente de una obra protegible por el derecho de autor. Listo. Eh, vamos a ver una serie de principios, una serie de principios que tienen todas las obras protegibles por el derecho de autor para hacernos una idea de qué tanta eh, eh, es la protección por ley para este tipo de obras protegidas por el derecho de autor. Entonces, el primer principio dice que se protege por el derecho de autor, se protege la, la expresión del concepto y no las ideas o los conceptos mismos. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Que ningún, ningún artista, ningún escritor, ningún fotógrafo puede apropiarse de una idea o de un concepto en particular. ¿Listo? Eh, ¿Por qué? Porque el derecho de autor no da derechos eh, de exclusividad sobre el uso de una idea o de un concepto. Entonces, por poner un par de ejemplos, acá tenemos pues, dos películas de Disney que pues, giran como en torno al mismo concepto de una sociedad de insectos, de hormigas que, pues, básicamente, inclusive creo que se estimularon en el mismo año, y a pesar de que, entre comillas, tienen el mismo concepto, digamos que se expresa de manera diferente, o sea, cada uno tiene su, su guión original, pero el hecho de que haya coincidencias no implica que haya una infracción a los derechos de autor. Eh, el otro caso es el, el, el quizás, pues, para todas eh, eh, las personas de esta generación, es, eh, la historia de Harry Potter es quizás un hito muy importante porque pues, eh, a pesar de que no, pues, no, literariamente no, quizás no sea pues, la obra más importante, la escritora no haya ganado ni va a ganar un premio de literatura, pues logró pues, en, en, en los adolescentes y jóvenes eh, digamos, eh, acercarlos al mundo de la lectura, lo cual es importante. Eh, y se convirtió obviamente en un éxito global en, en ventas y en, y en otras adaptaciones que se hicieron al cine, por ejemplo. Entonces, aquí para resaltar es eh, el concepto, la idea que subyace a la historia de Harry Potter, todos seguramente la conocemos, es la historia de un niño que va a una escuela de magia. Entonces, la pregunta es, ¿será que alguien más puede explotar ese, esa idea o ese concepto de un niño que va a una escuela de magia, y, y según lo que estamos diciendo, es, es, la respuesta es positiva, cualquiera lo puede hacer. ¿Por qué? Porque J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, no puede apropiarse, pues no, no es dueña de ese concepto, de esa idea, como para hacernos entender. Incluso, si lo vemos aquí en la presentación, antes que ella, Úrsula eh, Guin una otra escritora que falleció recientemente, eh, pues inclusive ya había pues, explorado esta idea, obviamente en, en una saga también muy, muy famosa, pues en el mundo de la ciencia ficción, que son los libros de Terramar. Eh, no, entonces, según esto nadie se apropia el concepto, cualquiera lo puede hacer, el día de mañana nosotros también podríamos eh, eh, escribir un libro de historias, de aventuras, de un niño que va a una escuela de magia, listo, porque el derecho de autor... No, no, no le hace esa prerrogativa a nadie en especial. Eh, obviamente, entonces, ahí el derecho de autor sí tenemos que tener en cuenta que protege cómo se materializa ese concepto, y al materializarlo J.K. Rowling a través de Harry Potter lo hizo con una descripción específica de personajes, de historias, que mal haríamos en reproducirlas eh, sin autorización. Ahí, ahí en esas situaciones sí estaríamos frente a una posible... Eh, violación de los derechos de autor de esta escritora ¿Listo? entonces en conclusión eh, el derecho de autor no protege una idea eh, por muy innovadora, muy creativa que sea eh, protege cómo se expresa esa idea o ese concepto a través de un formato específico sea una obra literaria o una obra artística en general ¿Listo? Eh, eso, es, eso es lo que protege específicamente el derecho de autor eh, otro principio muy importante eh, en, en el tema de los derechos de autor, es, eh, se refiere a que mmm, la protección es automática, no hay que, bueno, perdón, antes más que decir que, bueno, si lo vamos a ver a, ahorita en un par de minutos, pero lo más importante es entender que mmm, el único criterio para que eh, el Estado colombiano le otorgue protección a un artista es la originalidad. Eh, por lo tanto, eh, la obra como tal no es necesario que acredite ningún mérito artístico. Entonces, es importante que así sea un, un, un, una obra audiovisual eh, de Federico Fellini, que pues, es de los grandes directores del cine, o puede ser de un estudiante que apenas está haciendo sus primeras obras audiovisuales, eh, obviamente, desde un punto de vista estético, eh, cada una tendrá su peso y su reconocimiento, eh, pero digamos que desde un punto de vista jurídico, eh, eh, tanto la una como la otra tienen eh, una protección. ¿Listo? O sea, en, ese, en esa medida no podríamos desconocer y desprestigiar y desconocer los derechos que tiene el, la obra del estudiante. Así digamos... Eh, carezca pues de, de, de lo que podríamos desde un punto de vista estético eh, definir como una obra audiovisual eh, bien hecha. Eh, puede ser la peor obra audiovisual, eh, pero digamos que eso en última instancia no demerita o no afecta los derechos de autor que ese estudiante tiene sobre la obra. ¿list? Entonces, eh, la cuestión es qué es la originalidad. Ahí es una, una pregunta muy interesante y es básicamente... Eh, que no se tome, eh, no se esté reproduciendo eh, textualmente eh, una obra existente previamente, porque digamos que allí entonces en esos casos en los que se tome de punto de partida una obra ya existente, no estaremos hablando de una obra original, sino más bien de una obra derivada, eh, que básicamente consiste en cualquier adaptación, cualquier modificación de, de una obra existente que no, por sí mismas no están prohibidas eh, pero ahí es, donde tende, ahí es uno de los puntos de crítica hoy del sistema porque lo que nos dice la norma es mire, si usted quiere eh, traducir un libro, por ejemplo eh, hay muchos libros que lamentablemente son muy importantes porque están en inglés o están en, en, en, en alemán o en francés y muchas veces nosotros decimos no, pero es que cómo ese libro que es tan importante porque no está en español eh, hagamos una traducción al español entonces algo que muchas veces en el mundo de la academia vemos como, como algo inocente eh, en el fondo no lo es porque al ser, al partir de una obra original que está en inglés o en francés por ejemplo, y al traducirla al español estamos modificándola pues porque precisamente una traducción, ustedes seguramente lo saben, no es tan automático como parece ser, la traducción también imprime de alguna manera eh, la formación, el estilo del traductor, eh, entonces eh, esta traducción la, de cualquier texto protege, que esté protegido por el derecho de autor requiere la autorización del, del titular de la obra original. Entonces, digamos que en principio no podría estar traduciendo libros eh, sin, sin obtener previamente la autorización. Y en general cualquier utilización de la obra para adaptarla a un formato al que inicialmente no, no fue contemplado, el ejemplo de una obra derivada para estos fines, es el caso de una película, de un libro. Entonces, por ejemplo, eh, eh, el caso de, de, de, de la reciente negociación de los herederos de Gabriel García Márquez para que Cien Años de Soledad sea adaptada a una miniserie en Netflix, según medios de comunicación. Eh, en vida, Gabriel García Márquez siempre se opuso a, a esta adaptación, siempre había dicho, no, pues no, no hay ningún... Eh, eh, actor o actrices que le den la talla a mis personajes eh, entonces bueno, en última instancia pues nunca accedió a esta negociación me imagino pues que le habrán ofrecido mucho dinero a cambio eh, pero el hecho de que él dijera no, pues si no está obligado a dar esa autorización pues eh, imposibilita que cualquier empresa por muy importante que sea pueda hacer la película de 100 años de soledad ya con los herederos pues seguramente llegaron a otros acuerdos, eh, pues me imagino que no desconocieron pues el, el, eh, la voluntad de su padre pues y, y seguramente tuvieron en cuenta pues como esos requisitos que siempre estuvo en, en vida Gabriel García Márquez pendiente pues como de, de, de que se verificaran eh, para acceder pues me imagino a la negociación, diría uno, eh, como también para respetar pues como la, la, la, la intención de su padre pero bueno, hoy ya es una realidad y esperemos pues que pronto podamos disfrutar de esa adaptación eh, a la televisión. Eh, pero se va a hacer con autorización. Es muy, eh, eh, por ejemplo, creo que recordar que también había eh, hay un caso de, que me, siempre me ha llamado la atención de Stephen King, que todos sabemos que es un escritor, pues, best, bestseller en el mundo, eh, y él, ciertos cuentos, ciertas historias que no son tan conocidas, él, él incluso pues, negocia los derechos de autor de adaptación para que los eh, estudiantes de cine en todo el mundo puedan, eh, digamos, tener una licencia, una autorización de adaptación eh, al cine, eh, casi que pagando, no sé, un, un, un dólar, 10 dólares, algo así. Eh, es como, pero igual requiere la autorización. O sea, digamos que ahí es obviamente dependerá del caso concreto pero lo que quiero que tengamos muy presente es que yo no puedo de buenas a primeras eh, decir bueno este cuento me gustó mucho de tener un escritor y hacer una miniserie o una obra audiovisual porque alguna obra no estoy partiendo de una obra 100% original es lo que creo, creo que ya nos queda muy claro que sería una obra derivada y solo la podríamos hacer con la autorización de los eh, titulares de la obra bueno, y en fin, cualquier aut modificación, autorización, compilación de una obra original eh, es posible solo con la autorización del titular de la obra original. Listo. Eh, y por último, el, el, un principio muy interesante de las obras protegidas, protegidas por el derecho de autor se refiere a que el derecho es inmediato, no hay que hacer trámite alguno. Eh, es, esto es muy bueno para los artistas pequeños, eh, que muchas veces creen que, que tienen que registrar sus obras, que tienen que hacer algún tipo de proceso eh, frente a alguna autoridad estatal para tener una protección por el derecho de autor. Y, y esto es, es posible gracias a que existen unos tratados internacionales, digamos y que esto no solo es en Colombia, sino en el mundo, eh, que básicamente a, adaptamos todos los países unos tratados internacionales o unos convenios Quizás el más famoso es el llamado Convenio de Berna, que establece como pilar que todos los estados miembros del convenio eh, le reconocen automáticamente los derechos a los artistas desde el momento mismo de la materialización de la obra. Entonces, si yo soy escritor, por ejemplo, eh, no tengo que registrar la obra, bastará con eh, haberla terminado eh, para decir que tengo los derechos de autor. Entonces el tema va a ser un tema, una cuestión posiblemente probatoria eh, que no solo oblig está, obligará a estar en capacidad de demostrar eh, que somos los autores de una obra artística, llámese libro, canción o una obra, una obra audiovisual. Entonces eh, se habla mucho sobre el registro de la obra, pero entonces aquí vamos a aclarar que a pesar de que el registro sea posible, existan mecanismos de registros de las obras artísticas en los diferentes formatos, eh, vamos a aclarar que es un registro que no es para nada obligatorio. Es, por lo tanto, opcional y queda a discreción de cada artista realizar dicho registro. El consejo de todos ustedes es que, a pesar de que sea digamos discrecional y voluntario, eh, usemos este mecanismo de registro porque no sabemos en qué momento en el futuro nos pueda servir para acreditar la paternidad y la autoría sobre una obra en cuestión. ¿Cómo funciona el registro? El registro básicamente es un depósito que se realiza frente a una entidad nacional eh, que es de carácter público, quizás no es muy conocida por, por nosotros, la llamada Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es un ente administrativo eh, está adscrito al Ministerio del Interior y eh, básicamente tiene una función, pues, varias funciones, pero quizás una de, la de las más conocidas es el registro de las obras. Entonces, supongamos que yo soy escritor, acabo de, de, de terminar mi primera novela, eh, entonces tengo la protección por derechos de autor, no, no debo hacer nada más, pero de manera preventiva para defender con posterioridad mis derechos, yo acudo a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, bastará a diligenciar unos formularios en los que ingrese mis datos, ingrese el, el título de la obra y la anexe pues eh, usualmente en un formato PDF, todo esto se puede hacer en línea, ¿no? que es lo más importante, y, y con solo diligenciar ese formato y anexar la obra eh, a los 15 días hábiles más o menos, eh, la Dirección Nacional me dice, listo, su José Santiago, su obra titulada X y Z, acaba de ser registrada eh, con este numerito, listo. Eso, eso, en eso consiste el registro de la obra. El registro de la obra no implica que al estar en esta entidad pública cualquiera vaya y la busque, yo puedo decir, yo, pues, César, que lo veo aquí conectado, o Alejandro, pueden intentar conectarse, ...para decir, ah, yo quiero leer esa obra que registró José Santiago... ...pero se van a encontrar con que no, no, no la pueden acceder... ...solamente eh, queda accesible para el, el dueño el que la registró. Eh, ¿Esto qué ventajas tiene? Que posteriormente alguien esté violando los derechos de mi obra... ...yo pueda demandarlo judicialmente, decirle, mire, es que tal persona... ...está reproduciendo mi obra literaria sin permiso... ...comparemos la que yo registré en tal fecha con la que la otra persona esté comercializando y posiblemente me ayude a ganar el litigio por violación de derechos. Por acá veo una pregunta, César. Adelante. Hola, Santiago. ¿Qué más? Eh, una, una pregunta con relación al tema que estabas tratando antes, de, del asunto de las traducciones, pues que supongo que, que YouTube está blindado con eso, estaba buscando... Pues un video para mostrarle a los chicos, eh, para explicarles un tema pues como en clase, pero, pero entonces no tenía pues como traducción, sin embargo, ya YouTube tiene como los subtítulos de manera predeterminada, entonces supongo que ahí pues eso ya le hicieron a aceptar un contrato pues como de entrada que, que permiten traducir cualquier video a cualquier idioma. O sea, sí, sí. sí. Eso por un lado, y esta que estás hablando de las pues como de, de ese registro, ¿ese registro tiene un valor? No, es totalmente gratuito. Es gratuito, no tiene ningún costo, obviamente, eh, y es muy fácil. Solamente es acceder a la página de la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Si, si lo hacen en este momento, van a encontrar por acá un, un link que dice Registro de Obras, y por allá simplemente será crear un perfil si no lo han hecho. Básicamente piden nombre, cédula, identificación eh, en general. Y con eso ya se puede hacer el registro de las obras eh, eh, de manera gratuita. Ah, ok. Eh, hay otros sistemas, con gusto, hay otros sistemas complementarios a este. En Colombia es muy bueno. Algunos países también lo tienen como algo opcional. Eh, que uno podría hacerlo también. O ya hay unos, unas nuevas alternativas que se ofrecen a nivel internacional, entre ellos uno que es de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es el equivalente a la, de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, pero a nivel internacional, donde también utilizan un sistema de, de blockchain, donde se, básicamente se, se asigna pues como un, un registro que es inalterable. Entonces, si el día de mañana... Eh, también pasa lo mismo, yo puedo demostrar, mire, es que tal poema, tal obra audiovisual, yo la registré con este código y digamos que eso queda inalterable y con eso puedo demostrar que, que, que la fecha de creación o de registro de la obra. Alejandro. Eh, José, es que ahí se, ahí, ahí se me ocurre una pregunta, una inquietud que pues sí me parece importante. Es bueno, digamos que yo tengo una costumbre de estar subiendo a redes mi material, mis productos ¿es recomendable hacer cada una de esos registros obra por obra o se puede compilar en colecciones o cómo se debería hacer eso digamos que para hacerlo un poco más, más factible y versátil? Sí, bueno, eh, muy buena pregunta entonces eh, uno se puede hacer obra por obra no hay una no hay una extensión mínima ni máxima desde que la obra sea original eh, entonces dependerá, por ejemplo, si, si yo la quiero compilar, si yo puedo decir, listo, en vez de registrar mis 10 cuentos cortos eh, en, en una, so, uno por uno, eh, los registro como si fueran compilados en, en una obra grande, también puedo tomar esa decisión. Eh, lo mismo con eh, las, las obras, con otro tipo de obras, habrá que mirarlo uno a uno, posiblemente si sea, por ejemplo, una escultura eh, la dirección nacional me diga no mire esa escultura tiene que registrarla cada una, pero yo creería que tratando de obras literarias es más fácil la compilación y registrarlas como en vez de cada cuento por separado eh, en las obras de pronto fotográficas eh, también podríamos eh, compilarlas eventualmente eh, y posiblemente habrán otras manifestaciones artísticas en las que, en las que no sea posible, entonces eh, eh, porque no, no mm, por ejemplo una canción eh, pues en el tema en la parte musical eh, no, no, me, no, no me lo acepten todo el trabajo en un único formulario eh, en las obras audiovisuales eh, ya lo hemos hecho, si aceptan eh, que hayan varios videos dentro del mismo de un mismo que componen una obra más grande eh, audiovisual por ejemplo eh, bueno bueno Pasemos entonces a ver ahora, cuando hablamos de derechos de autor, vamos a ver que nos referimos a dos, a dos tipos de derechos. Por un lado está el derecho moral, que consiste en el reconocimiento que la ley le otorga al artista para que eh, pueda valerse de, de otros derechos, como el derecho a la paternidad, es decir, que siempre que se cite la obra o se esté utilizando, se reconozca eh, a sus autores o a sus padres y no, no se les viole ese, esa paternidad. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el plagio es, es una conducta que no solamente afecta, afectaría a los derechos económicos, sino también morales, porque se le quita la identidad al autor eh, de, una, de una obra al no, al no citarlo eh, pues con nombres y apellidos, quienes son sus autores. Eh, entonces, por ejemplo... En decir que el olvido que seremos es una obra de Héctor Fasio Lince, ahí estamos, derecho moral a la paternidad, listo. Y eh, hay otro tipo de derechos, Va vamos a mencionar solamente dos derechos morales muy importantes, que es el derecho a, que se a garantizar el respeto de la integridad de la obra, que básicamente es la potestad que tiene el artista para exigir que su obra no sea utilizada en un contexto denigrante o que afecte su, su dignidad pues una dignidad o una integridad de la misma entonces hay un ejemplo, lo voy a poner con un ejemplo de la vía real eh, que es, eh, ocurrió aquí precisamente en, en Medellín y fue esta situación en un centro comercial de la ciudad donde un artista fue contratado por el centro comercial para que en uno de sus murales externos pintara una obra artística que la vemos allí pues un mural eh, y le pagó, o sea, todo fue con autorización del centro comercial, una transacción pues eh, con un artista para que hiciera el mural digamos que hasta ahí todo iba muy bien lo que pasa es que tiempo después el, el centro comercial sin autorización del artista interviene el mural eh, elimina la obra entonces el artista eh, acude a vías judiciales para decir, mire el, el, el centro comercial violó vulneró mis derechos morales, específicamente el derecho a la integridad de la obra, porque él el el, el, el no podía disponer de la eliminación de mi obra artística sin contar con mi autorización. Básicamente esa es la esencia del derecho moral a la integridad, que es solo el artista tiene voz y voto en lo que tiene que ver con eh, la eliminación de la obra, eh, y bueno, y si, y si lo puede con la eliminación, también con la utilización en cualquier contexto que sea... Eh, denigrante ¿en qué terminó este asunto? entonces en primera instancia el, el artista logró vencer al centro comercial en primera instancia el juez dijo efectivamente hubo una vulneración al derecho a la integridad el centro comercial aunque hubiera pagado por la elaboración del mural debía garantizar el derecho moral y debió haberle preguntado al artista si su obra quería ser eliminada eh, entonces ese, ese juez en primera instancia continuó al centro comercial fueron en su momento unos perjuicios como cercanos a los 90 millones de pesos, una infracción alta económicamente, pues, para lo que uno pensaría. Eh, pero el centro comercial demandó y dijo, venga, eh, hay unas situaciones que no tuvo en cuenta el juez de primera instancia, y bueno, sacó unas pruebas que, que efectivamente parece ser que existían, y era que el muro como que estaba amenazando ruido, podía caerse y afectar la salud de los transeúntes, entonces en segunda instancia el juez revoca la decisión del, del, del, del primer juez y dice, bueno, aquí hay algo que se le sale de las manos al centro comercial, no podía obtener la autorización del artista porque pues eh, aquí en estas situaciones mal haría en, en tener que sujetarse a una autorización y que pudiera afectarse la integridad de algún peatón y como parece que lo demostraron en el proceso, pues eh, eximió entonces de toda responsabilidad al centro comercial, y bueno, finalmente el artista perdió el proceso. Pero a pesar de que la decisión no haya sido favorable al artista, lo importante es rescatar que pues aquí si el centro comercial no hubiera demostrado que el muro se iba a caer, simplemente el que hubieran dicho no, es que ya ese mural pues, no nos gusta, pasó de moda, lo que sea, ahí se hubieran metido la pata y hubieran tenido que pagarle los perjuicios al artista. ¿Listo? Y muchas veces desconocemos esto, sobre todo en obras plásticas, esculturas, etcétera, que eh, a pesar de que estén en nuestra propiedad, a pesar de que tengamos, no sé, un botero colgado en nuestra casa, eh, o una escultura famosa, o cualquier otra obra protegida por el derecho de autor, a pesar de que la tengamos, no somos dueños eh, de disponerla y de eliminarla eh, sin autorización del artista y hay otro, hay otro derecho moral que no está aquí mencionado pero lo, lo, lo menciono claramente eh, en el mundo editorial hay un derecho que tienen los artistas a que su obra se mantenga inédita este es un derecho que ellos tienen eh, y pueden exigir en cualquier momento eh, entonces también las editoriales tienen que estar muy pendientes Inclusive es un derecho que puede ejercerse a pesar de tener firmado un contrato de edición, inclusive se dice que lo pueden ejercer aunque ya estén impresos los libros. Un artista puede decir, mire, es que ya, me, ya no quiero que esa obra salga, me, eh, quiero que siga inédita. Entonces, eh, en ese caso la editorial debe eh, retirar de circulación los libros que se hubieran puesto en la, a la venta pero digamos que en esos casos el derecho moral de mantener inédita la obra por el artista eh, lo, lo, lo hará pagar los permisos que sufran los terceros o la editorial por, por hacerlo exigible. Entonces, eh, si la editorial ya hubiera asumido, no sé, gastos de 100 millones de pesos por dar alguna cifra, eh, que es lo que hubiera invertido hasta el momento para la edición de la libra del libro. Entonces, en esa situación, pues entonces eh, se debe retirar, pero pagando esos, esos perjuicios. Listo. Bueno, miremos ahora los derechos patrimoniales, que son la otra cara de la moneda, de los derechos de autor, que es donde está pues, la posibilidad de que los artistas eh, digamos, que, que tengan un retorno económico por el esfuerzo creativo realizado. Y consisten, cuando hablamos de derechos patrimoniales, consisten en unas actividades que son prerrogativas del titular, del artista. Eh, por ejemplo, el artista es el único que puede autorizar que la obra sea reproducida, que la obra sea editada, que la obra sea comunicada al público, que sea traducida, que sea distribuida, alquilada, etc. Entonces, si pensamos en quizás en el mismo caso de J.K. Rowling, escritora de, las, de los libros de Harry Potter, explicamos que al tener ella los derechos de autor, específicamente estos derechos patrimoniales, es porque pues, es una de las mujeres más ricas del mundo. ¿Por qué? Porque ha sabido explotar y respetar sus derechos eh, patrimoniales. Entonces, por ejemplo, cada vez que alguien quiere que se reproduzcan sus libros, Llega a una editorial y le dice: hey, Mira, queremos eh, editar eh, tantos miles de ejemplares. Entonces ella dice: Listo, yo autorizo que se, por tanta plata, autorizo eso, ese tiraje de eh, tantos miles de, de libros. Agotados en el mercado, vuelve la editorial, tendrá que volver, si no quedó claramente en el contrato, tendrá que volver a renegociar los derechos y así sucesivamente. Luego llegan las editoriales francesas y dicen "Hey, eh, queremos traducir al francés, te proponemos que este sea el traductor, cuánto nos cobras para que podamos llevar a cabo la traducción. Entonces ya dice, listo, autor, eh, esa autorización la doy eh, si me pagan tanto. Listo. Entonces los derechos patrimoniales eh, son todas estas actividades que están exclusivamente en cabeza del artista. Listo. Y solamente él tiene la capacidad de autorizar... Eh, o no eh, a terceros para realizar cualquiera de estas actividades esto quiere decir que si yo frente a una obra quiero usarla, quiero reproducirla quiero interpretarla, quiero comunicarla al público eh, y no tengo la autorización del, del artista en principio no lo podría hacer porque en esa situación estaré violando los derechos de autor eh, especial interés eh, hay, es el tema de algunos sistemas que debemos preguntarnos si son excepciones al, a los derechos de autor o si más bien pues usan la misma lógica de los derechos de autor. Entonces, seguramente hemos escuchado hablar de, del sistema Creative Commons, que es un sistema relativamente novedoso, bajo el cual eh, a los artistas eh, se les permite, o más, mejor dicho, ellos mismos, de manera voluntaria, establecen eh, autorizaciones para que el público pueda usar sus obras ya no se trata, digamos que cambia la lógica de, de, los, de lo que le acabo de decir yo tengo que buscar al titular de los derechos así como si soy una editorial tengo que y, y, y conozco la obra de un artista y quiero editar sus libros tengo que ir a buscarlo para llegar a un acuerdo listo eh, con el sistema Creative Commons es a la inversa, es el artista quien de antemano dice, mire, yo a usted no tiene que venir a buscarme a mí, yo de antemano doy el permiso para que usted pueda usar mi obra con unas condiciones. listo. Entonces, por eso es que se dice que los eh, Creative Commons no es que sean propiamente una excepción a los derechos de autor, sino que cambia la lógica. Eh, ya no, eh, repito, ya no se tiene que buscar al artista para pedirle permiso, sino que el permiso lo da de antemano el artista. Entonces, por esto es un sistema que utilizan artistas que no son tan conocidos, eh, no son tan apetecidos, no son los escritores que todas las editoriales están buscando para que eh, eh, les dé los derechos de edición de un libro, sino que son escritores que apenas están haciendo sus primeras obras y hay ausencia de un contrato con una editorial, son ellos quienes dicen, mire, yo este, esta novela mía, eh, yo la dejo en un sitio web, en un repositorio, y usted puede usarla, puede reproducirla, puede enviársela a sus amigos, porque a mí lo que me interesa es que todo el mundo me empiece a conocer. Entonces pasa mucho en, en esos primeros escritores que están con sus primeras obras, con eh, mm, eh, eh, grupos musicales que apenas están dando a conocer, eh, eh, entre otros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Obviamente los Creative Commons tienen diferentes modalidades que de pronto no nos da el tiempo acá para abordarlas, pero básicamente eh, es el mismo artista quien da los parámetros que deben respetar los terceros. Entonces, una de las más comunes es en el que un, un artista dice, mire, yo quiero que usted use mi canción, puede reproducirlo si usted quiere, eh, si usted es estudiante de una universidad, por ejemplo, puede incluirla en sus... En sus producciones audiovisuales o en sus trabajos de universidad y pueda hacerlo libremente no me venga a pedir permiso. Eh, esa es la esencia del Creative Commons. Pero eh, podríamos encontrarnos con una prohibición eh, de usarla con fines comerciales. Entonces, si esa misma canción que yo puedo usar para un trabajo en la universidad sin pedir permiso, simplemente diciendo, mire, esta canción es de fulanita, y ella en su página dijo que para fines sin ánimo de lucro lo podía usar. Eso no quiere decir que el día de mañana cuando yo ya esté egresado por fuera de la universidad y trabajando, por ejemplo, en, en, en una productora audiovisual y queramos usar esa misma canción para, una, para un producto ya comercial, eh, ahí sí voy a tener problemas de usar esa misma canción porque... Eh, de estaría desbordando la licencia Creative Commons que el artista quiso, que solo fuera sin fines comerciales. Entonces, ahí hemos tenido ciertos problemas con estudiantes eh, y sobre todo pues en que, que sus productos eh, están en esa frontera difusa entre un producto académico y un producto comercial. Entonces, si, si los defendemos netamente con productos académicos, como una serie web, por ejemplo, que exclusivamente es para eh, una materia, entonces en ese caso pues, eh, estaríamos claramente sin fines comerciales. El problema es que muchas de estas series web o, o, o pensemos en cualquier otro producto donde estemos, por ejemplo, utilizando una obra musical, eh, no, no sea claramente eh, si es con o sin ánimo de lucro, entonces ahí lo, lo mejor es ser más prudente y, y donde no quede claro sin fines comerciales, pues no, no usar estas obras con Creative Commons, sino más bien hacer el ejercicio de ir y obtener autorización de, de los titulares de los derechos. Listo. Entonces, en conclusión, eh, el uso de obras por Creative Commons no es hacer lo que queramos, como queramos. Habrá que ver las condiciones de cada licencia de Creative Commons, porque algunos inclusive pues, podrán muy pocos podrán decir, no, úselo también con fines comerciales. Por eso es incorrecto decir que todas las licencias Creative Commons son lo mismo. Habrá que ver la, la minucia de cada una eh, para saber qué tanto o no podemos hacer. Eh, que esa es una opción. Si, si queremos eh, esa serie web, no sabemos si el día de mañana queramos, no sé, negociarla con un canal regional o nacional y pueda ser un buen producto. Eh, y, y una vez, pues, Podríamos, y no tenemos mucho presupuesto para pagarle a grandes artistas musicales, pues hacer un sondeo de, de una canción que si bien no pueda ser conocida, pero que inclusive el artista la hubiera puesto con fines comerciales. Eso es como encontrar una aguja en un pajar, es posible, pero, pero más difícil. Eh, entonces ahí es como la práctica de saber dónde buscar. Y en sitios de confianza que ese también recientemente fue un problema con los estudiantes eh, de, de, de aquí, de la universidad, que se cogieron una obra que estaba licenciada en Creative Commons, pero resulta que el artista que la puso allí en la base de datos realmente no tenía los derechos de la canción. Entonces luego llegaron los verdaderos dueños de la canción a decirle, mire, es que usted usó esta canción sin mi permiso, eh, págueme tanto para no demandar. Eh, entonces eso es, es un tema muy importante también no todo lo que uno en principio cree que es Creative Commons mm, puede que no sean de los dueños originales, entonces también es como saber eh, de primera mano quién es el artista si de alguna manera eh, también sea de un sitio de confianza eh, entonces ahí también eh, sería interesante tener una curaduría de estos sitios eh, que hay algunos pues que podrían pues como examinarse de manera oficial, por ejemplo, la universidad no respalda ninguno en particular, siempre será un riesgo, eh, pero allí uno puede demostrar la buena fe, de decir, mire, este, esta canción la saqué de tal, eh, de tal sitio web, donde el artista dijo que era libre para fines académicos, eh, y dejar toda la trazabilidad. Eso también en materia de derechos de autor es importante para demostrar la buena fe y posiblemente exonerarse de una indemnización de perjuicios o de un problema legal en el futuro. Bueno, vamos aquí avanzando un poco eh, para lo que nos compete en el, en el ámbito universitario. Eh, vamos a ver que existe un conflicto eh, muy interesante porque, como les decía al principio, eh, por un lado lo, las normas de derechos y de autor buscan darle los derechos al artista para que él pueda hacer respetar su obra eh, que solamente pueda ser utilizada con su autorización, pero también digamos que hay otro derecho muy importante, eh, que es el derecho a la, al conocimiento y la cultura, eh, que también es, es reconocido incluso por nuestra constitución política. Entonces, en términos jurídicos, ahí hay como un choque de, de derechos. ¿Cómo se resuelve esto? Entonces, una de, las una de las soluciones que ya mencionamos es estableciendo un tiempo de duración de los derechos patrimoniales que en Colombia es de 80 años eh, posteriores a la muerte del artista eh, pasados estos 80 años los derechos patrimoniales eh, caducan y entonces cualquier ciudadano puede utilizar libremente la obra sin tener que ir a buscar permiso a nadie listo entonces un caso que podría suceder queremos utilizar la novena sinfonía en video lo podemos hacer entonces la, la pregunta es, listo, lo podemos hacer, no hay que buscar quiénes son los herederos de Beethoven, si es que existen, eh, cualquier empresa, cualquier persona puede ah, eh, incorporar la Novena Sinfonía de Beethoven en una obra audiovisual. El tema es eh, quién interpreta esa Novena Sinfonía, entonces si son artistas eh, contratados para ese fin, no habrá ningún problema. Yo no podría coger la grabación de la novena Sinfonía de Beethoven realizada por la Orquesta Filarmónica de Londres, porque ahí, aunque no esté violando los derechos de Beethoven, estaría violando los derechos de la Orquesta Filarmónica de Londres. Eh, Alejo, Alejo, pregunta. Sí, precisamente era eso lo que iba a preguntar, o sea, hasta qué punto, eh, digamos que uno pues asume que el hecho de que sea interpretación de ese estilo, por cualquiera, pues porque obviamente no, no pues, siempre va a ser algún tipo de interpretación de una sinfónica, de una filarmónica, es decir, siempre va a haber un, un intérprete. ¿Cómo hace uno para saber si tiene o no tiene los derechos frente a eso o si uno los puede usar sin problema? Bueno, sí, ahí básicamente el, el tema es muy interesante porque pues muchas de esas grabaciones con conocer la fecha de la grabación ya de entrada descartaríamos que estén en dominio público. Entonces, si estamos frente a una grabación del 2000 o de 1990 y pico, de entrada uno diría está protegida, repito, no, no está protegida la, la, la composición, porque cualquier orquesta puede interpretar y grabar a Beethoven, eh, pero la interpretación hecha por esa orquesta en, el, en esa fecha es la que está protegida. Entonces, si yo quiero, digamos, hacerlo, deberá ir a pedir la autorización de la Orquesta Filarmónica de Londres para usar esa grabación de la Novena Sinfonía de Beethoven en mi película. Listo. Eh, entonces, la fecha, la fecha de la grabación nos va a dar un, un, un estimado de la protección, que en principio sería 80 años desde la grabación, hay unos tiempos menores. Eh, entonces, ahí pues mi consejo es si lo podemos mirar en detalle. Eh, cuáles aplicarían, hay unos términos reducidos de 50 años, pero básicamente con lo poco eh, digamos eh, que tenemos de la historia de, de, de las grabaciones musicales, eh, casi que serían, casi todas estarían todavía protegidas por derechos de autor, eh, quizás a lo largo de este, de este siglo empecemos a ver posiblemente grabaciones ya antiguas que puedan ya estar entrando al dominio público, eh, y ya con el año de grabación podríamos eh, caso a caso de pronto tener ese análisis si, si, si quedamos listos entonces, eh, ¿cómo se soluciona adicionalmente este conflicto? Eh, la ley establece una serie de excepciones y limitaciones a los derechos patrimoniales que son situaciones en las que se autoriza a cualquier persona en, en el Estado colombiano a utilizar libremente obras protegidas, au, aunque estén todavía vigentes los derechos patrimoniales. Y son situaciones que se supone, pues, el, el ejercicio de estas actividades no, no afecta gravemente los intereses económicos de explotación sobre la obra, eh, porque pues se supone que eh, eh, son actividades eh, que buscan garantizar que la obra sea utilizada con fines educativos o, o, o situaciones muy específicas que no afectan la comercialización en general. Entonces tenemos algunas, aquí hay unas que son más conocidas, hay otras que constantemente se van actualizando, modificando, eh, por ejemplo el derecho de cita, pues es una actividad que todos damos por hecha, no, no, no necesitamos permiso para citar a un artista o un, a un escritor, en, eh, técnicamente si no existiera esta excepción tendríamos que pedir permiso para, para reproducir un, en una cita en un trabajo, lo cual es, sería absurdo pues no, básicamente todos los trabajos académicos bien fundamentados tienen que tener referencias y citas entonces básicamente sería imposible dar cuenta en, en una universidad eh, si esto no fuera posible, pero pues la ley lo contempla entonces no hay peligro, allí el tema es en qué momento dejamos de citar y ya estamos reproduciendo. La ley no lo contempla, por allá hace muchos años había una, una norma que lo mencionaba la extensión de una cita, pero ya hoy queda como a discreción del juez. El juez es en última instancia quien dirá, mire, usted abusó del derecho de cita y ya no está citando, sino que está reproduciendo. Entonces, ahí, ahí habrá que mirar realmente la finalidad de la cita, la pertinencia de la misma para cumplir los fines de, de lo que yo esté buscando. Eh, también se permiten unas excepciones donde pueda hacer una copia privada pues, de ejemplares lícitamente adquiridos, donde yo pueda pues, tener una, eh, unos li libros que compré originales, los pueda tener una reproducción en caso de que se me pierda, para, pues, se, si, me, si se me pierda o sea, daña alguno, muy pocos ya lo hacen. Eh, el domicilio privado, esta, esta la aprovecho para, para, a, para explicar algo muy importante. Y es que realmente cuando nosotros compramos obras escritas o musicales, por ejemplo, realmente estamos adquiriendo eh, el, el, el uso con fines personales y privados. Y esto es algo que, los, por ejemplo, los comerciantes les cuesta mucho entender, y es que, por ejemplo, el hecho de que tienen personas que tienen un restaurante, una discoteca, un bar, etcétera y creen que al tener una cuenta de Spotify donde estén pagando X dinero mensual, o de cualquier otro sistema de streaming de música, creen que por estar pagando el, el, el Spotify, ya con eso pueden usarlo en ese establecimiento de comercio. Y se encuentran con que no es verdad. ¿Por qué? Porque cuando uno adquiere este sistema de Spotify, se entiende que lo estoy comprando, o lo estoy más bien pagando un servicio mensual, eh, que, me lo, que la autorización es exclusivamente con fines privados o personales. Listo, no con fines comerciales. Eh, lo mismo cuando uno compra un CD. Va, vámonos al sistema, ya es bueno está más de moda, por ejemplo, los, los LP que los mismos CDs. Entonces, lo mismo cuando compro, llámese CD, LP o lo que sea, eh, y no estoy adquiriendo el derecho a usarlo con cualquier fin, solamente con fines eh, en el domicilio privado. Que cuando yo uso la canción eh, con fines por fuera de mi domicilio privado, debo negociar el uso de esa reproducción. Por eso es que aquí viene una parte muy importante. Si cuando ustedes ven una película o una serie, al final dicen música autorizada, psycho Asimpro. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente eh, se adquirió la, peli los de la música, se incorporó, al se adaptó a la música, pero ahí tuvo que hacerse una negociación con el artista para poder hacer esa adaptación a la película. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque dice cosa simple. porque entonces en materia de derechos de autor, si bien yo tengo que pedir la autorización al titular, pensemos que son, los artistas son personas muy ocupadas, que mal harían en estar todo el día atendiendo a todas las personas que quieren usar su, sus obras, su música, etc. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa en esas situaciones? Hay, los artistas tienen la opción de afiliarse de manera voluntaria a una so, llamadas sociedades gestoras colectivas de, de, de derechos de autor, eh, que podrá aplicar no solo para eh, obras musicales, sino también para obras literarias y, bueno, para otras existen. Quizás la más conocida es SAICO, que representa a todos los autores y compositores. Entonces, si yo soy un compositor de música, eh, puedo afiliarme para que en vez de que me tengan que pedir autorización para usar mis canciones, sea SAICO la que me represente para negociar estos derechos. Listo. A cambio, SAICO pues, tendrá unas fórmulas internas que me dirá: mire, José Santiago, yo le voy a compensar a usted con tanta plata, según nuestros reglamentos. Eh, adicionalmente, le vamos a dar una medicina prepagada o bueno, en otros beneficios que cada sociedad define para sus afiliados. Eh, y bueno, entonces cuando yo me afilo a Saiko, ya, no, ya los, el, el dueño de la discoteca no me busca a mí para que pueda sonar mis canciones allá, sino que buscará Saiko. Listo, entonces Saiko es esa entidad que representa a los autores y compositores para que autoricen el uso con fines comerciales de sus obras. Listo. Entonces por eso, lo, volviendo al tema que estamos mirando, eh, si yo estoy haciendo una obra audiovisual y quiero que, mi, que, que incluir una canción de un artista, eh, tengo dos opciones. Ir a negociar con Saiko, si sé que él está afiliado allá, entonces le digo a Saiko, mire, yo quiero tener la canción de X artista. Y la otra es, si el artista no está afiliado a Saiko, porque no es obligatorio, tengo que negociar directamente con el dueño de los derechos. listo Lo cual nos lleva a una dificultad muy grande, y es que lamentablemente no hay información fiable, eh, que nos diga en quién tiene los derechos o quién gestiona los derechos de una obra en particular, porque puede suceder que sea el artista quien, los, quien conserva la gestión de sus derechos, o puede suceder que se afilió a una sociedad como Saico, en el caso de los músicos. En las obras literarias existe una, una, una, eh, una sociedad gestora que de pronto no es muy conocida, que es el Centro de Derechos Reprográficos, donde también los escritores y los sobre todo los eh, escritores de libros científicos eh, los que se usan en las universidades pueden también afiliarse entonces es sede el centro de derechos reprográficos quien da las autorizaciones para a, la reproducción de esos libros aquí hago la cuña eh, eafit tiene vigente esta licencia es una licencia que va a renovarse cada año esperemos pues que se mantenga por un buen tiempo y esta licencia permite que los docentes y los estudiantes de la universidad puedan reproducir extractos de libros eh, editados para fines eh, eh, académicos. Listo. Entonces, por ejemplo, esto es muy, muy buena noticia para los docentes de partir algo que en teoría antes no, no se podía hacer fácilmente. Era, era escanear parte de un capítulo de un libro, por ejemplo, o un extracto que quería compartirse a los estudiantes, hoy se puede hacer con esta licencia, eh, enviarla exclusivamente a los estudiantes. No es que sea una licencia, bueno, va a sacar, eh, reproducir el capítulo de este libro para dejarlo en un blog abierto, sino a través de los dispositivos Teams o EFI interactiva con los estudiantes. Entonces, esto, esto es posible porque hay una negociación directa con el Centro de Derechos reprográficos que es el que actúa en representación de los escritores que puedan tener los derechos. Listo. Bueno, entonces, en ese caso, pues, eh, eh, fin de la cuña. Eh, los invito pues a que si posiblemente están mirando este video, pues en el futuro, igual pues se pongan en contacto con la biblioteca las personas de, de nuestra biblioteca para verificar que esta licencia esté vigente y, y bueno, orientarlos sobre qué tanto no se puede reproducir esos textos para eh, digitalizarlos y, y compartirlos con nuestros estudiantes. Eh, Alejandro. José, ¿y qué pasa con respecto a lo que son contenidos tipo YouTube? Es decir, que uno, digamos que pues está público, pero uno hace el enlace, digamos que dentro de la plataforma interactiva, ¿eso es permisible o cómo funciona ese tema? Sí, perfecto. Eh, no hay en, en esas situaciones, eh, pues hay, hay, oh, también nos, nos suelen preguntar mucho si podemos, si los profes en plena clase pueden reproducir un video en YouTube o una TED Talk, eh, etcétera, de cualquier otro eh, obra audiovisual, extractos. Hasta hemos tenido casos de profes, no es que yo eh, dentro de mi plan de estudios esta película hay que verla, ¿cierto? <risa> Eh, obviamente es muy chistoso pues porque uno para un estudiante es como uy bueno, para qué voy a ir a clase a ver una película pero bueno, más allá de esa crítica es se puede o no se puede hacer entonces aquí aprovecho para explicar la siguiente excepción y cuando tenemos para fines de enseñanza eh, también se nos permite una reproducción de las obras aquí tenemos que demostrar que es, una, es para fines de, de, de la misma institución universitaria para contenidos o finalidades del plan de estudios, entonces eh, si, es, si es que ah, vamos a ver un capítulo de una serie pero es supremamente importante para evacuar un tema del plan de estudios no hay ningún problema en hacerlo ¿cierto? podríamos ver la película o el capítulo de la serie repito, desde que sea tenga una necesidad netamente educativa ¿listo? por eso es que por emprarles un ejemplo no es lo mismo en clase porque el plan de estudios lo exige, a ver eh, una película organizada por el grupo de estudiantes, la organización estudiantil, porque quieren eh, amenizar las fiestas de la universidad. Entonces, la primera la podemos hacer, argumentados en el uso con fines educativos, eh, sin pedir permiso. La segunda, si estará más, eh, eh, eh, es, eh, tendríamos que ir a, a gestionar los permisos, por ejemplo. Listo. Entonces, en conclusión, cualquier uso con fines educativos, obviamente, tiene que ser también exclusivamente los contenidos. Entonces, no, no puede ser todo, pues, no no vamos a, a reproducir todo un libro con fines educativos, no vamos a, pues, tenemos que ser muy juiciosos con esa, con esa finalidad estricta de, de evacuar o explicar el, el, el tema del plan de estudios, listo. Eh, bueno, aquí tenemos pues como las otras eh, situaciones pues que, que están contempladas, eh, eh, que se explican pues por ellas mismas, como eh, el, obras que están en lugares públicos, eh, además de estas que están aquí en la presentación, también pues hay unas que se han ido aclarando, reconociendo expresamente por la ley, como el uso, que también eh, es muy importante eh, mencionarla. Eh, que pues en Colombia pues somos muy expertos en eso eh, no hay que pedir autorización para, para odiar una obra eh, ahora pues tenemos una muy reciente eh, que, que estaba en deuda el gobierno colombiano de, de reconocerla legalmente y era la reproducción o adaptación de obras para hacerlas accesibles a, a personas con algún tipo de discapacidad visual eh, entonces digamos que la idea es que eh, eh, en Colombia si, si por ejemplo Eafit quisiera eh, coger li, obra, libros que nos están adaptados para que una persona con discapacidad visual los pueda acceder eh, se puedan adaptar a estos formatos garantizando exclusivamente que sean, eh, consult que son, sean con, de consulta por, est por estas personas beneficiarias del tratado internacional que se llama Marrakech entonces eh, estos son como las, más, eh, las excepciones y limitaciones más estándar. Eh, pueden incorporarse eventualmente en el tiempo nuevas. Por eso es que también invitamos a todas las personas que, que quieran usar obras eh, literarias, eh, composiciones musicales, etcétera, eh, siempre estar preguntando. O sea, no, no se sé queden calladas. Eh, si es un caso claro de Creative Commons y conocemos la fuente, lo usamos. Y si, y si no está en una de esas situaciones y queremos hacer uso de alguna excepción y limitación por el derecho a autor, eh, pues desde la Secretaría General en la Universidad ya para estudiantes y profesores, estamos pues muy, muy a la orden para hacer el análisis del caso y, y, y llegar en conjunto a, a decir si usemos la eh, dentro de la excepción o limitación o más bien venga, entendemos pedir permiso y si no obtenemos permiso... Eh, pues no, pues busquemos otra listo bueno, eh, finalizando nuestro tema por el día de hoy pues eh, eh, ya que esto se llama pues como también eh, enfocada pues al, al derecho de autor en el ámbito universitario eh, la Dirección Nacional de Derecho de Autor además de llevar el registro de las obras también da pautas criterios que deben seguir las personas eh, y quizás una de las más eh, pautas importantes, sin que esto sea una ley, obviamente no es vinculante como una ley del Congreso, pero son interpretaciones que uno puede asumir a la hora de, de gestionar cómo eh, eh, se lleva a cabo eh, o cómo utiliza obras en el ámbito universitario. Eh, tenemos la circular número 6 del 2002, pues ya también algo viejita, ya va para los 20 años pero tiene pautas que todavía, o orientaciones que todavía son vigentes y necesarias como, como rescatar. Entonces, eh, aquí nos menciona que el estudiante eh, es una, una persona que tiene tanto los derechos morales como los derechos patrimoniales. Entonces, como creador original, el, el estudiante eh, es, eh, está llamado a tener derechos de autor, lo cual pues no es, un, no es nada raro lo que hemos dicho hasta el momento, eh, recordemos que el, no importa el mérito artístico si, si la obra escrita, literaria eh, audiovisual, etcétera, hecha por un estudiante es buena o es mala, por el solo hecho de ser una producción original de un estudiante eh, tiene la protección por el derecho de autor eh, y eh, especial interés es el tema de, de les, del profesor el profesor, por solo ser profesor no tiene derechos de autor. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Eh, que el profesor que solo califica o solo guía al estudiante en la oración de un proyecto, en, en comunicación social, estemos haciendo una serie web, el hecho de que haya un profesor ahí en esa materia, guiando, orientando a los estudiantes, en principio ese profesor no se convierte en coautor, por lo tanto no adquiere derechos de autor sobre la serie web, en la medida en que este va a ser una producción eh, desarrollada por los estudiantes, un grupo de estudiantes. Pero sí puede suceder, y hemos tenido casos de la vida real en el que les, el profesor va más allá de su actividad de asesor o director de un proyecto eh, y se compenetra tanto con el grupo de estudiantes que termina siendo coautor. Entonces, si ese es el caso, entonces el profesor casi que se convierte en una persona más y obviamente tendrá derechos a ser reconocido como coautor. Pero si no, si simplemente es un profesor que dio pautas, eh, eh, no participó activamente en la, en la elaboración de los contenidos o de la materialización de una obra en especial, pues no tendrá créditos a ser asesor o, o director con, de las monografías, por ejemplo. Eh, pero no tendrá derechos de, como coautor y, ten, por lo tanto, no tendría derechos de autor. listo Y una última pregunta, ¿qué pasa con la universidad? Porque la universidad, en, eh, digamos que en principio no tendrá derechos de autor, todos los derechos los conserva el estudiante. Eh, aquí, digamos, partimos nosotros la, la universidad... Por ley, no puede exigirle a un estudiante, mire, todo lo que usted realice en clase es de la universidad. Al contrario, vamos a ver, la universidad establece que todo lo que un estudiante realice en las materias, desde que sea por su cuenta y simplemente como trabajo académico, sigue siendo el estudiante y todos los derechos son del estudiante. Por lo tanto, también es importante establecer que la responsabilidad eh, eh, del respeto a los derechos de autor de terceros también está en cabeza del estudiante acá nosotros podemos orientar y acompañar a los estudiantes para que tengan como esto que hemos dicho en la charla y lo tengan muy presente pero en última instancia el estudiante o el grupo de estudiantes es el, el que responde si utilizó una obra musical sin permiso eh, o citó en un trabajo escrito eh, y un, a, un, a un escritor y no, lo, y no le reconoció los derechos de paternidad lo que nosotros llamamos plagio, eh, en fin, todo eso son actividades de responsabilidad del, de los estudiantes desde que sea pues, un, un proyecto real llevado, académico llevado por cuenta de ellos. Obviamente eh, a, los estu a los profesores los invitamos a que eh, pues le invitemos a los estudiantes a, a conocer eh, y a empaparse un poco de propiedad intelectual de lo que hemos conversado y por eso pues que esta charla sea pues como divulgada o o en el futuro, pues eh, nuevamente eh, abrir espacios constantemente para que los estudiantes no se vean perjudicados por desconocimiento, que hemos tenido algunos precedentes que son estudiantes que creen que se, en una serie web pueden incluir eh, cualquier canción y pueden estar violando pues sin, sin tener la intención derechos de terceros. Por acá veo una mano alzada. Adelante. Hola, Karin. Estás muteada. Mira, seguramente este tema lo van a tocar la próxima sesión. Sin embargo, quiero adelantarme un poco por, por el, la clase que tengo hoy, ¿cierto? Eh, resulta que, y es posible que me hagan esa pregunta, eh, resulta que en Illustrator hay una técnica mmm, para calcar, o sea, uno puede tomar una imagen, yo puedo tomar una imagen y vectorizarla, o sea, volverla a dibujo, ¿cierto? En caso de que una persona eh, coja una fotografía eh, de la web o algún otro dibujo que sea fotografía y la persona haga esa ilustración a partir de esa fotografía, es Plagio. No sé si me hago entender por la parte sí, técnica. Sí, yo, yo, pues, yo te entiendo bien y creo que en, en mi cabeza creo que sea a qué te refieres. Eh, yo lo vería más bien como un caso de, de una adaptación, una modificación de una obra original para desarrollar una nueva, pues con algunas diferencias puedo estarle eh, apropiando inclusive elementos propios de mi creatividad. Entonces el hecho de que sea evidente que estoy partiendo de una obra original y no pedí permiso, eh, eh, estoy arriesgando ahí a tener una responsabilidad por violación de derechos de autor. Hay uno de los puntos que precisamente vamos a discutir la próxima sesión, es esas zonas confusas de la ley, porque hay situaciones en donde la creatividad, hay de estudiantes que desean poner a prueba sus conocimientos o mostrar a través de obras existentes, imprimirle cosas nuevas, entonces ahí es donde la ley de derechos de autor está un poquito vacía para dar cuenta de esas situaciones y que el estudiante o, o el creativo no se vea arriesgado a una demanda eh, y lamentablemente vamos a ver que la norma no es muy clara sobre todo cuando es sin ánimo de lucro cuando es con fines comercial ahí sí no hay nada que hacer es muy poco lo que uno puede evitar para no, no responder por violación de derechos de autor y ahí no aplicaría la parte de excepción de por ser algo académico es posible, es posible, eh, ahí lo que tendremos que aconsejarle al estudiante es, mire, esta, esta adaptación en Illustrator es basada en tal obra de internet o de tal artista eh, y, y está inspirada en, esa, en ese hecho y eh, se hace solo con fines académicos eh, y ya, pues y la, a la universidad, pues digamos que en principio podrían ver salvaguardada su responsabilidad Obviamente no podemos responder por lo que más allá realiza un estudiante, si un estudiante, hombre, es que esto le quedó muy bacano y va a hacer un convenio con una empresa de, de que vende ropa y esta empresa de ropa va a empezar a utilizar esa imagen adaptada para un estampado en una camiseta, hasta allá pues obviamente no lo cobija la ley, pero si él lo argumenta exclusivamente, mire, esto era un ejercicio de clase, estoy aprendiendo a utilizar la técnica en Illustrator, y cogí una ilustración de este artista famoso, posiblemente no, no, no tenga ningún problema. Pero si el estudio hace estos actos de, de carácter comercial, seguramente sí va a tener consecuencias eh, jurídicas. Ok, muchas gracias. Aunque déjame decirte que para un, por eso hay casos confusos. Por ejemplo, en el caso de la serie web, eh, que por sí misma puede ser un producto comercial más allá de académico, cierto, que sea más, más eh, si eh, en temas musicales tuvimos un caso reciente con un grupo de estudiantes que, que pues fue muy, casi que imposible mostrarle a, la, a los dueños de la canción que era un ejercicio académico. Ellos dijeron, no, esto no es un ejercicio académico, igual es una serie web que aunque no se esté cobrando está en YouTube y por lo tanto eh, tiene que pagarme derechos. derechos. Entonces, Habrán casos confusos, difusos, eh, por eso si sí es un ejercicio académico aconsejarle a los estudiantes que no la divulguen, simplemente se la entreguen al profesor, eh, la universidad tampoco, divulgarla, eh, eh, no abrir, por ejemplo, un portal exclusivo de nosotros para divulgar, mire, estas son las fotos, toma, las modificaciones de Illustrator hechas por nuestros estudiantes, simplemente limitarnos a decir, mire, el estudiante utilizó bien la técnica, el antes y el después y con eso asignarle una nota. Podríamos en abrir un portal, en un blog, en, en, en algún portal y decir, mire, estos son trabajos hechos de nuestros estudiantes, ahí podríamos estar asumiendo un riesgo. Entonces, eh, ese es el tema, ese es el tema, y dejar siempre muy claro que son ejercicios académicos. Eh, que el estudiante sea consciente de eso y que más allá otro uso que le esté pretendiendo dar está asumiendo una responsabilidad propia, personal, en la cual la universidad no puede, pues, eh, entrar a, a, a, a asumir ninguna responsabilidad. Por eso, pues, de todas maneras, el profesor a orientarlo, eh, a ser consciente a los estudiantes de estos riesgos que asumen cuando utilizan obras de terceros. Bueno, eh, simplemente aquí para terminar entonces... Entonces, habrá unos casos muy específicos donde lo que haga un estudiante, la universidad tenga los derechos, eh, según nuestro reglamento de propiedad intelectual, eh, básicamente sucederá cuando la universidad financie el proyecto, que son algunos casos específicos, puede ser que la universidad le diga a un grupo de estudiantes, mire, yo le voy a dar recursos para que ustedes realicen esa obra, eh, o le voy a pagar, entonces ahí habrá un contrato de por medio, donde los derechos patrimoniales pasan de ser del estudiante a la universidad, puede suceder, pero requiere obviamente un contrato, un consentimiento donde el estudiante esté de acuerdo, por un lado, y en otras situaciones contempladas en el reglamento de propiedad intelectual de la universidad, que los invito aquí a conocerlo, les dejo el link, que es un texto que establece también cuando la universidad otorgue financiación o recursos significativos al estudiante para la elaboración de la obra, eventualmente la universidad tendrá parte de los derechos patrimoniales. Eh, sucede, pues, repito, cuando la universidad va más allá de lo mínimo que tiene un estudiante, o sea, no quiere decir, ah, es que usó los laboratorios de, eh, de, del, o usó el centro multimedial, entonces ya eh, eh, AFI tiene derechos, no, hay que ver qué tanto más allá de lo mínimo que tenía derecho el estudiante eh, usó para efectos de determinar si la universidad también tiene algún derecho allí, pero pues son casos ya que tendrán que mirarse uno a uno para efectos de determinar si, si AFI tiene o no derechos. Eh, bueno, no sé, con esto pues damos como por evacuar el, el contenido que teníamos previsto para hoy para examinar pues una teoría general de los derechos de autor y cómo pues eh, eh, se impacta pues algunos procesos en el ámbito universitario. Eh, si tienen alguna pregunta Adicional, adelante Pues yo creo José que eh, pues Te agradezco muchísimo este aporte que nos estás dando No solamente a, a la escuela Sino también a toda la universidad Creo que esto es vital para todos los que estamos involucrados En la institución Creería yo que vamos a tratar de recoger Inquietudes a partir de esta charla y de pronto tener un, un banco de preguntas y se surgen para la próxima sesión y nos daría también pie como para poder hacer un, una socialización, una divulgación de este video y poder hacer que exista también una dinámica alrededor del mismo. De acuerdo, Alejandro, muchas gracias por la invitación a los que nos acompañaron hoy y bueno, a los que nos vayan a ver después en, en, en diferido. Muchas gracias y bueno, estamos muy atentos a todas esas dudas que puedan tener.